Ayer, el gobierno federal organizó una conferencia de prensa sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y la verdad es que fue un desastre. Aquí, los mejores momentos de la conferencia de prensa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora Arely Gómez. Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Poderlo realizar tan profundo y llegar al lugar exacto es que tuvo que ser verdaderamente cuidado, diseñado y tal vez con complicidad de alguien o alguienes. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Entonces, otro tipo de brazalete el que se ocupa, por supuesto más delegado, pero que es el que además se puede de alguna manera utilizar, porque quiero decirles que hoy por hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no permite uso de brazaletes dentro de las cárceles. Quiero decirles que los momentos de crisis no son para renunciar. He cesado al titular del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, a la coordinadora general de Ceferezos y al director del penal. No me veo. por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna. Una fotografía reciente. Haría una gran diferenciación respecto a otros gobiernos, Prácticamente soy el único secretario de gobernación que siempre no acompaña al presidente y que también se han preguntado en varias ocasiones por qué no se hace. Y la contestación es, pues porque eh, por ley me quedo responsable cuando él no está.